Buenas tardes, esto es el Vilatá Informa, el informativo semanal de la Vila. La primera noticia viene del Club de Residentes, se buscan delegados de bloque para el curso que viene. La función de delegado consiste en representar a los vilatanos, resolver posibles conflictos de bloque y promocionar la vila en eventos puntuales. Los bilatanos a los que se asigne el puesto de delegado tendrán un descuento mensual de 120 euros en el alquiler del piso, con un plus de 100 euros anuales por objetivos cumplidos. El trabajo también implica hacerse cargo de alguno de los programas de dinamización de la Vila. El programa de redes sociales consiste en el seguimiento y publicación de contenido en las diversas comunidades virtuales de la Vila, en Facebook y Twitter. Los delegados encargados de Vila TV producirán contenido audiovisual de entretenimiento e información para los vilatanos. El programa de deporte es el que se encarga de la organización de las ligas de fútbol, baloncesto y demás eventos deportivos, como las Olimpiadas o los torneos del Día del GAT. Los encargados de medio ambiente deben organizar el mercadillo de segunda mano y otras campañas de concienciación medioambiental en la comunidad vilatana. El encargado de dinamización deberá proponer y coordinar actividades lúdicas tales como juegos de mesa, proyecciones de películas, actividades de fin de semana, entre otras. Los interesados en el puesto de delegado de bloque deben enviar un correo a vilatansclubderesidents con nombre y apellidos, piso, años en la vila, carrera universitaria y una explicación de por qué encajarían en alguno de los programas de dinamización citados. Mucha suerte a los candidatos. Hemos citado el día del GAT, la fiesta mayor de la villa, para quien aún no lo sepa. El evento tendrá lugar el día 22 de mayo, pero los preparativos ya han empezado, sobre todo con lo relativo a la música. El Club de residentes busca grupos musicales de vilatanos o en que al menos un componente sea vilatano para tocar durante la fiesta de la vila. Como podéis ver en estas imágenes de otros años, el escenario se montará delante del Frankfurt y las actuaciones tendrán lugar a partir de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Para participar basta con contactar con vilatansclubderesidenz.com Y ahora el partido de la semana con Alejandro Mendoza. El primer partido de la jornada número 12 enfrentó a los Chichos y a Old Team en un encuentro muy reñido y emocionante. Ambos equipos tenían bajas, pero aún así brindaron un gran partido. Los Chichos jugaron muy ordenados, sobre todo en defensa. Su capitán Nico sacaba siempre el balón desde el área y buscaba conectar rápidamente con los delanteros sin correr riesgos en defensa. Por su parte, los veteranos combinaban con paciencia para llegar arriba con claridad y aprovechar los disparos fuera del área de Stefan y Carles. También destacó el partido de los dos porteros, que salvaron a sus equipos en numerosas ocasiones. La primera parte acabó con un resultado de 3-2 favorable a los chichos. La segunda empezó con el dominio de los de Amarillo, que llegaron a tener una ventaja de 3 goles en el marcador. Parecía uh, que esa ventaja sería determinante, pero el Old Team no se dio por vencido. Con la llegada de Miguel, que marcó un auténtico golazo desde el centro del campo, el equipo tuvo más descanso y mejoró. Así, los minutos finales fueron los más tensos del partido, con la remontada del All Team y el empate 7 final. Y después de los deportes, los estudiantes internacionales. Este martes se llevó a cabo la quinta edición del Cultural Twister del curso. El Cultural Twister consiste en una serie de exposiciones en que cada estudiante internacional cuenta un poco de su país. Exposiciones en las que se puede ver, escuchar e incluso probar culturas de todo el mundo. fíjate que un en la Fíjate, desde que estábamos haciendo toda la preparación fue divertido porque hicimos un Cultural de Twister del norte de México. Entonces, me junté con dos chicas que son del norte. Entonces, de la manera en la que hablas y cómo te expresas, fue como estar en casa. Y ahora que estamos presentando aquí, teníamos expectativas de unas 30 personas. Creo que vinieron muchísimas más. Entonces, eso superó las expectativas. La pasamos muy bien. Creo que a la gente le gustó. He recibido buenos comentarios de la comida. Y pienso que esto de hacer Cultural Twister es importante porque, por ejemplo, el anterior fue de Cabo Verde. Yo no sabía dónde estaba Cabo Verde y ahora quisiera ir a visitarlo. El siguiente va a ser de Colombia. Entonces me interesa saber cómo es la cultura de Colombia, cómo es la comida, porque supongo que va a haber comidas, pero yo y ojalá que todo salga muy bien. Los Cultural Twister tienen lugar todos los martes a las 7 de la tarde. Hasta aquí hemos llegado con las noticias, muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene.